Todo empezó en el siglo XVIII, cuando Volta inventó la pila. Luego vino Runkorf, inventó el generador de Runkorf que estamos viendo en pantalla. A través de este generador de Runkorf, se empezaron a dar toques en los bares. Cada persona que estaba ebria y quería recomponerse, pagaba 10 pesos y le daban unos toques de energía y la persona volvía a recobrar su compostura para poder seguir bebiendo. Bueno, resulta que con el tiempo comienzan a chequear que estas personas que suelen darse toques en los bares, comienzan a tener una salud impresionante, una vitalidad impresionante. Por lo tanto despierta el interés de los médicos. Dicen, ¿qué está pasando? Bueno, observan la famosa maquinita de los toques y se dan cuenta que bueno, que de alguna manera estas corrientes eran de beneficio para el cuerpo y es así que comienzan a hacer sus estudios, investigaciones, experimentaciones. De ahí nace en Francia Darsonval con un circuito muy básico, el generador de Runcorf, dos capacitores y una chispa más una bobina, una persona que se conecta a la bobina. Y de esa manera ya no queda expuesto a las corrientes peligrosas, por así decir, que tampoco eran muy peligrosas, ya que las personas de los bares se daban toques con estas supuestas máquinas peligrosas. Bueno, resulta que Darson Ball le puso dos capacitores, que es lo que nosotros estamos viendo a los costados. Esos de color rojo y amarillo son dos capacitores. De esa manera la energía de la bobina queda aislada de la energía que hace eh, trabajar al circuito primario con las supuestas corrientes peligrosas. Bueno, esto es el principio de la electroterapia que luego condujo a Nikola Tesla a desarrollar también aparatos electroterapéuticos en Estados Unidos. Paralelamente en Francia, Ball y Odin llevaban a cabo también su tecnología de electroterapia. La diferencia de ambos eh, médicos-doctores era de que Darson Baloudin trabajaba con corrientes de neutrinos, mientras que Tesla directamente trabajaba con una partícula más pequeñita, el famoso taquión, una partícula que viaja 27 veces más rápido que la velocidad de la luz. El taquión eh, se puede hacer un montón de cosas al del tipo milagro, y esto quiero que lo entiendas porque, bueno... Esto se puede relacionar un poco con la ciencia ficción, pero es que la ciencia ficción nace con la historia verdadera de estas máquinas que hicieron proezas que luego al esconderse toda esta tecnología te lo pintaron de ciencia ficción y es así que hoy por hoy pensás que es ciencia ficción. Te mando un beso.